y muchísimas gracias acá al señor el pinto, a la señorita también y el saludo para todos ustedes, de tal manera que el agradecimiento gracias por ese cariño, por esa colaboración voluntaria que ustedes nos puedan brindar en la mañana de hoy miren nosotros los músicos vivimos de nuestra actividad pero por cuestión de la pandemia no se han podido realizar así conciertos, serenatas, por eso nos toca salir aquí a, a cantarles estas canciones y con ellas tocar el corazón de todos ustedes. De tal manera que el agradecimiento de nuevo para todos ustedes por ese aporte bonito, por ese aporte voluntario que ustedes nos puedan hacer en la mañana de hoy. Vuelve la música, la música no se hace esperar la alegría, acá esto se nos bueno, te mita muy bonito y dice así. Con plan de condigencia y todo el mundo encerrado. La vacuna no existe, muertos por camionados. Alábanos las manos, el médico convoca El saludo es de coro y usando el tapaboca, las escrituras dicen. Está profetizado que el la... año... Pues estamos aquí en hace. Bien, los los polifacéticos, ¿no? Los polifacéticos de Despecho. ¿De Ibagué? Sí, señor. ¿Qué parte del sur? Chaparrales. De... Chaparrales. Chaparral es ¿Esto de, Olima. de Olima. Sí. A honor, Sí, Coyama. El es Claro. A muchos dos. Mucho Lo mismo, el sur? La... sur. Sur de Tolima, claro. ¿Tú... ¿Los tres los integrantes? Son los tres, ¿no? Integrantes. Sí, por el momento sí, a veces venimos cuatro, los integrantes de la agrupación, pero por ahora estamos los tres. ¿Cómo es su nombre? Yo soy Simón Aroca. Simón Aroca, ¿y es suyo. Mi nombre es Armando Sánchez. Armando, ¿de dónde Acá también mi ¿De Chaparral? De Chaparral de Olimas, sí. Chaparral, ¿todo un Chaparral? No no, no, no, no, él es de Coyaima. De Collaima, Dulce no, Coyaima, sí señor, correcto. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y usted el nombre suyo? Josué Ley Mendoza, el popular pitujo, gracias. Bueno, listo, para.. Para Pavor Roca Comunicando ¿Para quién? Pavo Roca Comunicando Pavo Roca Bien Un saludo para todos los seguidores Bueno, listo, esto. ¿Qué canción van a cantar? Y esto que dice así Vamos a recordar los temas de Mabéa y Chupallenatos Rafael Escalona Y esto dice así Voy a lo he perdido desde que te viniste a Thank you. ¿Cómo te, cómo te voy a ver, Pero no te pero te voy a ver, para no dejar de Pero cómo te voy a ver, no provincia, venirá cuando rollo muera. Eso de pasar los hombres, porque ver la tramanea, por eso que vuelo santo, de tu nombre tiene santo. Eso de pasar los hombres, porque ver la tramanea, por eso que vuelo santo, de tu nombre tiene Bueno, maestro, así es que papá. Gracias.